Bueno amigos vamos a ver seguir realizando otros otras señales de tránsito en estos videos estoy realizando ahora sí voy a utilizar la que utilicé en el primer video que no que no pensé que ya no me servía más pero si sí me sirve más porque igual todas las señales tienen unas medidas similares y son similares entonces aquí guardamos esta borramos esto inclusive no lo borremos vamos a guardarlo con una familia y nos vamos aquí a con mm, una familia y vamos a revisar si sí, aquí señales mm, cancelar vamos a abrir esta que creo que tengo ahí un, esta es, tengo ahí un, un pequeño desorden con esas bueno, con esta también la podría realizar aquí está entonces uh -huh. ahora sí vamos a guardar como una familia y en señales porque es que no vaya teniendo ahí toda la ahí en señales vamos a buscar sp100 sp c01 aquí roadways, so much, señales okay. vamos a revisar tiene la misma medida pero Y me salen unas cosas ahí. Olviden eso. Es unas pendejas ahí que tengo. Y entonces, sabemos que esto tiene 600 de alto. Solo es para para saber cómo es la vaina ahí esta creo que es la que está en negro sí entonces vamos a ver si la podemos acomodar aquí eso es lo bueno de este programa que nos permite todas estas cosas nos permite hacer todas esas todas esas trampillas ahí listo el peatón y hacemos el vehículo y esto nos empieza a coger forma y ya de paso ahorra un trabajo y, y se estresa menos esto es lo chévere de este programa que me gusta tanto que es muy bacano por eso y nos pone esto y nos queda como grande pero ya solo es cuestión de hacer esto y hacer otra línea acá ponemos esto y lo copiamos de aquí Aquí, para que más o menos nos quede, Ahí nos sale hasta con la pixeladito. Aquí no sé cómo, sí, listo. Todo esto le sirve a uno. Yo estoy haciendo un proyecto de urbano, y pues aquí en mi país, esto, esto, esto, y pues en, en el país de cada uno de ustedes, pues obviamente son diferentes, ¿no? Porque pues casi todas las normativas acerca de eso son, son diferentes. en todos los países entonces listo esto me quedó raro Queda como culones de carro ese vehículo Ya es cuestión de que uno tenga Si uno tiene bien las referencias y todo Si uno tuviera documentos más técnicos Que de verdad le dijeran las cosas a uno bien y no le tocara a uno inventar Pero pues aquí Yo estoy aquí en Colombia eso. Estas son leyes que no Lastimosamente estamos en una sociedad Que no Que no respeta esas cosas Y, y bueno Por eso yo estudié esta carrera en vez de estudiar política porque haciendo leyes no va a cambiar un país entonces eso no eso es así listo y listo y ahora sí podemos abrir la que la que necesitamos para esto está no se espebar tiene su pista la próxima entramos a listo aquí no tiene ninguna listo listo haciendo política y haciendo leyes eso no es un país no cambia así se me desapareció el poste donde está aquí poste señal de es que me toca ahorrar es esto porque esas copias ahí poste señal de tránsito tipo bandera 02 hijo de entonces donde están esas ah, están acá restaurendas señal tipo elevada entonces que están acá uh -huh. y el poste poste señal de tránsito es porque aquí hay una figura vale está bien poste poste poste señal de tránsito 01 y donde está la, el original poste a ver si lo copie para acá no se este ve es las ciclorutas que hice en el video anterior poste y qué pena que ustedes demorarlos ahí por eso pero es que ese desorden si sí lo pone a uno mal está el post de acá este qué pena demorarlos ahí ustedes por eso de aquí uno dice que tiene mil entonces vamos a ver si si aquí los tiene porque de pronto no los tiene 1120 y 60 bueno. entonces a este lo que hacemos es vamos a coger este Cero sí. Me dice que no se puede. Porque, uy. Ahí estamos como raros en esa. En esa, en esa, en esa. Lo vi como raro. Que es un poco más grande, tal vez. 1, 10, 1, 5. Estamos, pero aquí hay algo raro. Que no me está funcionando. No sé qué, porque no lo veo. Entonces la única es solucionarlo acá en esta... Ah, bueno, madre. Claro, lo puse en el centro toca alinearlo a estas tapas hasta aquí, este. listo ahora en frontal, la frontal es desde aquí hasta acá y es posible que esta bueno esta medida la podemos tener aquí y la otra este señal de tránsito es este que es el que estamos trabajando ahí si sí, quitamos esto sp01 que okay, sp01 sp SP. aplicar y otra vez la ponemos allá para que nos nos arreglo los problemas ahí y listo. Tenemos esa señal lista y eso es lo que yo estoy mostrando en estos vídeos. Y pues, cómo se hacen esas cosas que de pronto nadie las hace, o bueno, si sí las hacen, pero no las, no sé, no sé, yo no las he visto. Y si las hacen, pues bien, porque para chévere ver otras, otras normativas, eso me gustaría resto ver de otras normativas las cosas como las hacen y como las hacen y y aprender de otras de otras culturas y de otras de otros sistemas de tránsito mejores porque yo creo que hay muchos mejores que este pero ya aquí en este vamos a ver qué dice como que no lo he guardado entonces ahora sí sp scp 1 que es el que tenemos aquí en esta que la vamos a cortar ahí nos falta peguémoslo ahí nos faltó creo que nos faltó eso eliminar eso que siempre se olvida no bueno, ahí ya está bien. siempre podemos verificar aquí sí sí por categoría sí. listo aquí también podemos verificar que no tenga nada extraño y esto lo podemos colocar acá para que nos quede ya SCP01 que era esa <coughs> y aquí SCP01 que era esta con bueno, esa misma podemos hacer las otras vamos a verificar aquí que no se nos vaya ahí sí pero lo bueno es que siempre el guarda unas copias como esta para que no la embarremos, hay veces yo se las quito y no y no le permito que él no la haga y eso no es bueno porque él tiene que guardar esos elementos ahí de aquí está ese este peatones usted señal de tránsito usted señal de tránsito no está allá porque está aquí y el otro listo entonces todo lo que toca hacer es este, Déjame que le haga dos, sí, y listo. Ahora sí podemos abrir las dos, es pues esta para verificar que sí, uh -huh. listo ahí estamos uh -huh. y con eso con eso ya terminamos este este video Poste, señal, poste, poste, señal, plano, plano no rectangular Poste, señal de tránsito cp 01 01 y 02 acá Y nueva carpeta, esa ya sería no esta sería una señal como las que tenemos acá ah, pero de todas maneras sin editar la carpeta porque trae una esta señal eh, SP01 SCP01 cogemos esto y lo ponemos aquí eso es de curva a la izquierda señal elevada claro y este es el de cp0 y SP, 46 que es el de a ah, ese está, no se puede listo con eso ya terminamos este video y, y pues ya o sea, ese era el que el que quería realizar ahora en este en este video que también este no está generado sobre una base sino sobre el piso sobre el, sobre la nada prácticamente pero ya en este ya tenemos terminado muchas gracias y, y en el siguiente voy a seguir realizando otras pues al que le interese le puedo consultar le puedo dar la norma lo que sea entonces gracias y, y ya listo hasta el